Natalia, primero danos una idea, ponernos en marco dónde estamos, qué es esto, no es una terraza común cualquiera, una antena detrás, qué hay acá abajo. Esto es la terraza de IMPA. La primera fábrica recuperada en el país es una fábrica metalúrgica que hace derivados de aluminio y en el cuarto piso funciona Barricada TV en el canal 32.1 de la televisión digital abierta. Es un canal alternativo, popular, comunitario, eh, que emite cotidianamente y que este año 2020 cumplió 10 años de emisión de manera ininterrumpida. Vos llegás, después de todo ese tiempo, a Alenacom a tratar de poner tu mirada, eh, también en representación de organizaciones y una, un colectivo y, y de una mirada justamente. ¿Qué te encontraste? Eh, ¿Qué es lo que se pudo traer desde esa mirada popular a, a Lenacom bueno, en primer lugar creo que ese lugar eh, que estamos, eh, o, o esas políticas que estamos impulsando adentro del ENACOM, en el caso particular este, nuestro, tiene que ver justamente con eh, la apuesta de organizaciones sociales y comunitarias eh, de, digamos, tener sus propios eh, compañeros y compañeras dentro de la función pública. Entonces, eso es un desafío enorme porque, primero, nosotros venimos de afuera, digamos, nos costó mucho construir un lugar en el Estado eh, es a veces eh, difícil sostenerlo porque son prácticas completamente diferentes a las que veníamos llevando adelante, eh, pero me parece que es fundamental también porque creo que cuando hay organización eh, construida y política pública me parece que ahí es de donde salen las cosas más interesantes sobre todo para los sectores de nuestro pueblo que tienen menor capacidad eh, tienen la mayor capacidad de movilización y de estar en la calle pero tienen la menor representación, ¿no? Entonces eh, creo que, que es fundamental ese encuentro y bueno, me parece que ese es parte del desafío. Y si algo quedó claro en la pandemia, en la cuarentena, es que sin internet no podemos entretenernos, educarnos, o, o por lo menos en este contexto, pero probablemente es algo que va a continuar o, o se va a mantener en el tiempo. ¿Qué proyectos... Eh, eh, se impulsaron y se están llevando a cabo justamente para esto, ¿no? para que deje de ser un negocio o un sentido comercial la conectividad a internet y se convierta en lo más parecido a un derecho o bueno, derecho. Sí, digamos, hay como una batería de, de políticas nosotros estamos gestionando el programa de conectividad para barrios populares, pero también hay una actualización de la red federal de fibra óptica, hay eh, aportes no reembolsables para localidades más grandes, para, para zonas remotas, es decir, hay distintas herramientas que tienen que ver justamente con hacer cumplir eh, los objetivos del fondo fiduciario del servicio universal que son garantizar desde el estado la conectividad de internet ahí donde el mercado no llega o porque no le parece rentable digamos y esto me parece que es como brutal porque cuando empezábamos a trabajar y tomábamos el censo de eh, del Registro Nacional de Barrios Populares, el RENAVAP, donde hay 4.416 barrios, en ese censo aparece que el 65% no tiene acceso a internet. Hoy hay un montón de pibes y pibas en nuestros barrios que han tenido una enorme y dific... No son 6.500 de los que decía Solacuña, o sea, en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, son cantidades de pibes y pibas que han tenido enormes dificultades para poder conectarse por falta de herramientas tecnológicas, computadoras, tablets, eh, etcétera, eh, Y por falta de conectividad, porque en muchos lugares directamente no llega a Internet. Dirá, bueno, garantizar la conectividad es subsidiar, por ejemplo, un abono, pero no es el caso. Bueno, hubo un programa de emergencia que todavía está en, en, en ejecución, que entregaron, que entregamos, digamos, tarjetas prepagas, se repartieron, digamos, y eso fue para atender la urgencia en el momento, porque imaginémonos que los proyectos de Conectía implican adquirir tecnología, hacer una obra de infraestructura, o sea, son de mediano plazo, son proyectos de un año y medio, entonces hay que dividir en dos. Pero, por ejemplo, el primer proyecto eh, que se aprobó, nosotros la sacamos el programa en junio, en septiembre se abrió la convocatoria, o sea que fue todo bastante rápido eh, y se empezaron a presentar proyectos a partir de fines de septiembre. En el directorio de noviembre se aprobó el primer proyecto, que son cinco barrios dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires y quien presenta el proyecto es una red comunitaria. Es la primera vez que el ENACOM financia un proyecto a una red comunitaria. Nunca hubo en, en, en los cuatro años de marcrismo una red comunitaria que haya obtenido ningún aporte no reembolsable. Entonces es, es una red comunitaria, pero además impulsada por una radio comunitaria. Entonces ahí es cuando decís, bueno, todo eso que parecía complicado, bueno, el primero que sale te muestra que es posible. Bueno, el ciclo se llama Estado en Construcción y la idea es conocer un poco algo de lo que estuvimos charlando, pero quizá una reflexión que no tenga que ver particularmente con eh, el lugar que te, te toca ocupar, ¿no? Que es que es la idea, o, o por ahí conocer la, la mirada de, de los militantes populares, referentes, referentas que llegaron al Estado y que se encuentra con el Estado en muchos casos sin conocimiento, en tu caso con conocimiento porque debes haber tenido que afrontar como referente y, y, y, y cara, de, cara, del otro lado, de barricada, eh, Digo, ¿qué se tiene que enfrentar? Si el Estado es accesible, si el Estado tiene las herramientas disponibles para poder llevar políticas populares justamente adelante, eh, si están dadas esas condiciones, si hay que reformularlo, en algunos casos algunos creían una cosa u otra. ¿Vos qué opinás? Mira, eh, yo creo que al final la decisión es política. Ahora, efectivamente, el Estado tiene una mecánica de funcionamiento muy burocrática, pero que en parte también es necesaria, digamos, porque cuando vos estás manejando plata pública, no podés hacer cualquier cosa. Me imagino que esto debes haberlo tomado más conciencia quizá ahora, por decir justamente esto de, de, de, ¿de qué lado del no, estado. No, no necesariamente, ¿Ajá? porque siempre fuimos, o sea, por lo menos desde Barricada, siempre fuimos muy defensoras de la línea de que había que trabajar en mejorar la gestión del medio, poner en orden la persona jurídica, ser muy cuidadosas con las rendiciones. O sea, eso siempre lo tuvimos, digamos, ese chip, eh, porque justamente entendíamos que a nosotras nos iban a, a, a revisar mucho más todo lo que presentáramos. Claro. ¿Me Entonces, no queríamos que por ese costado eh, nos jodieran. Obviamente, los tiempos son mucho más lentos de lo que a mí me gustaría. Pero entiendo que hay, eh, no sé, un proyecto entra, nosotros le hacemos un primer análisis, va al área técnica, va al área económica, después vuelve a nosotros. Y todo ese caminito hay atrás personas laburando, trabajando en un contexto de pandemia, haciendo teletrabajo en algunos casos con un montón de trabajo que se les juntó, entonces capaz tienen el tu expediente, pero además de tu expediente tienen 50 otros expedientes, de 200 páginas cada uno, que tenés que ir descargando cada pestañita con cada cosa que tiene adentro el expediente. Entonces es como que ahí ves todas, digamos, me parece que eso también hay que aprenderlo. Yo tengo objetivos que cumplir. No es que es tipo, haces lo que querés. Y, me, y bueno, es que fui, llevé un currículum, me llamaron y me senté a cobrar un sueldo, digamos. Fue como toda una cuestión. Entonces, eh, para mí, este seguimiento de políticas públicas que se hace desde el Frente Patria Grande, desde, desde el MTE, desde, desde la UTEP, donde vos vas eh, cada 15 días midiendo metas, midiendo indicadores, teniendo plenarios, discutiendo cuáles son los problemas, tratando de, de hacer articulaciones entre distintas zonas del Estado, digamos, eso también es fundamental, porque define en definitiva si te quedás o no te quedás ahí. O sea, cuando llega fin de año vos tenés una serie de objetivos y esos objetivos tienen que estar cumplidos. Entonces, ahí, bueno, vos podés tener eh, más tiempo, menos tiempo, no es una cosa, digamos, eh, cristalizada porque es social y siempre pasan, eh, digamos hay cambios y, y puede haber este eh, cambios en los tiempos digamos. Pero me parece que, que lo importante acá es que te pone los pies en la tierra, o sea, que te, te pone los pies en la tierra esto de que vos no bueno, sos vos, vos sos una organización. Y, y, para lo bueno, para lo malo, para todos, es una organización. Entonces, eh, creo que tiene que ver con esto. Van entrando proyectos y, y, y realmente a mí eh, el gusto lo encuentro en poder articular, digamos, el gusto lo encuentro en decir, bueno, esta cooperativa de servicios que tiene capacidad de presentar un proyecto grande, 40 barrios, qué sé yo, lo va a hacer en tal provincia. Bueno, ahí en estos barrios están estas organizaciones, se pueden articular, conveniar, o sea, me parece que ese. Creo que ahí es donde está, porque me parece que ese es el todos ganan, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Natalia. A ustedes.